Esto es otro tutorial que subí a YouTube. El diseño en español que me pediste es tú. Si aprendes y disfrutas, suscríbete a mí porque le metí her violation para ti. Como invitado especial tenemos al pana Joel Torres Style, directamente de Carolina Puerto Rico y como pueden ver ha empezado a humedecer el cabello y a seccionar todo lo que es la parte de arriba y la parte de abajo. Joel es un estilista conocido a nivel internacional, embajador y educador de marcas reconocidas a nivel mundial. Su talento, su humildad lo han llevado a pisar tierras alrededor del mundo y representar la bandera de Puerto Rico en alto. Para seguir a Joel en las redes sociales dejaré un link en la descripción de este video. Bueno, ahora me toca a mí. Vamos allá. Usando los guantes más duros, The Air Elegance Gloves, sirven para prevenir astillas de pelos, más agarre a tus herramientas de trabajo y aumenta tu higiene laboral. Como pueden ver con las tijeras de resacar estoy quitando todo el exceso de volumen a vuelta redonda para que luego se nos haga más fácil desvanecer y graduar todo el desvanecido. Ahora con un peine uno y medio de clip iremos limpiando el área que yo le llamo la canvas. Es la sección donde después de que limpie haré un diseño gráfico. Con la número 2 iremos desvaneciendo la primera línea guía que hicimos con la uno y media de clip con el movimiento de muñeca hacia arriba y hacia afuera podemos crear lo que es un desvanecido más suave ahora con las tijeras de entresacar vamos a ir desvaneciendo la última línea de referencia entre el pelo negro y el pelo rubio yeah. Ahora sí todo listo para el diseño, con mis details muy afiladas, ir entrando y cortando con la esquina, improvisando un diseño freestyle, yeah. Esto es otro tutorial que subí a YouTube, el diseño en español que me pediste tú. Si aprendes y disfrutas, suscríbete a mí. Que le metí violation para ti. Cuando hago este tipo de diseño Muchas cosas entran en consideración Una, la actitud y personalidad de la persona Segundo, el redondel y los ángulos de la cabeza Tercero, el tipo de pelo de la persona Pueden ver la esquina del trimmer, se puede ir en ángulos rectos, ángulos de esquina o ángulos que son curvos. Después de haber creado el diseño, la línea de arriba, creo el anchor del diseño, virando el trimmer al revés y presionándolo hacia abajo. De esta forma lo podemos usar como lápiz o como goma de borrar. Con el gel de Elegance de afeitar, vamos a ir aplicándolo por todo lo que es la parte más baja del diseño. De esta forma, entraremos con el porta navaja, iremos limpiando y afeitando la parte de adentro del diseño. Y ya, la hoja de la navaja queda sobresalida hacia afuera para que puedas ver mejor el área en que trabajas. Uno de los detalles más importantes de mis diseños es que yo afeito en contra del crecimiento del cabello para que las líneas queden más sobresalientes y se distingan mejor. cuando le haces un diseño a una mujer no te quieres sobrepasar de tantas líneas algo sencillo, algo que le caiga bien a su estilo y a su persona yeah yeah hoy le quiero dar las gracias a toda mi gente hispana, latinoamericana que ven todos mis videos Saludos a todos ustedes y gracias por el apoyo incondicional que ustedes me brindan diariamente. Si no han suscrito en mi página, suscríbanse. Si no le han dado las notificaciones, denle a la campanita para que le llegue un mensaje cada vez que salga un video nuevo. Te lo dice tu amigo Hey Milly. Uno cerrado iremos desvaneciendo el otro lado del diseño el cual le vamos a dar la sombra abriendo la 1 y desvaneciendo hasta arriba para que el diseño haga contraste con el desvanecido Primero iremos cortando la línea que va por encima de la oreja y limpiando todos los detalles de las patillas así que pendiente y miren estos pasos Unas patillas en ángulo y puntiagudas son perfectas para darle una forma más femenina a este corte. Bueno mi gente, ahora los voy a dejar con mi pana Joel. Ahora es mi turno y empezamos humedeciendo el cabello. Am ah, sí mojemos a nuestro amigo a -Rod. Luego tomamos una sección en la parte frontal. Donde es el fleco en ambos lados para crear un fleco que sea en forma de v. de esa forma se puede peinar para los dos lados Y ahí seguimos nuestra línea guía en la parte superior siguiendo la forma de la cabeza y todas las secciones son dirigidas hacia el centro. Una vez terminemos con la parte de cortar el cabello húmedo, secamos utilizando nuestro potente secador, secamos hacia el frente y nos preparamos para personalizar. personalizado utilizo una técnica de deslizamiento esta técnica nos va a dar un poco de movimiento y separación así que cuando nosotros peinemos el cabello se ve con más eh, textura y movimiento Luego utilizamos otra técnica que es torciendo el cabello y poniendo la tijera desde el centro para así poder eliminar un poco de peso. De ahí hacemos una técnica que es eh, corte intermitente, eh, metiendo la navaja de la tijera en secciones irregulares para poder crear así un poco más de movimiento. Y este es el resultado de todas las técnicas combinadas, junto también combinadas con las técnicas con mi amigo Ayrad. Voy a estar usando la pasta mate para darle un poco de estilo al pelo de ella, controlando lo que es el volumen. Sin que se vea brilloso y manteniendo la forma Con el Elegant Hair Spray vamos a sellar lo que es el estilo Para que así ella lo pueda utilizar lo que queda de día Esto fue una colaboración de Joel Styles, A-Rod, y a Millie. Así que hasta la próxima Para más información de los productos de Joel, de la modelo Toda la información Va a estar en la descripción En mi biografía Dale like, dale comment Y nos veremos en la próxima Mi gente, les habla Eyrod, A, a Millie Nos fuimos, PR en la casa Pum, yeah Esto es otro tutorial Que subí a Youtube